¿Qué me pasó esta semana? ¿Cómo hacer seguimiento correcto a tus potenciales clientes y más? Es lo que vemos en el videoblog de hoy, así que acompáñame. Negocios en digital 920. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast, ya saben, el que nos encanta y nos apasiona hablar de negocios. Y estamos un viernes especial, viernes primero de abril del 2022, último eh, día de la semana laborable, digamos así. Primer viernes de este mes maravilloso. Este mes es un mes especial porque es el mes de mi cumpleaños. Así que vamos a poner toda la vibra, todas las ganas y pues a terminar este viernes para poder ir a descansar y compartir con lo que queramos hacer, cambiar de actividades, que es súper importante, ¿no? Bueno, ya saben que los viernes hablamos de y les cuento aquellas actividades que hemos hecho durante toda la semana, los retos, desafíos como SEO y que seguramente pues les servirá de aprendizaje o de historia para que puedan ustedes también ver cuáles son los retos que como SEO de una agencia tengo yo, su servidora, Katia Aman. Bueno, eh, pero no sin antes invitarles a que si realmente quieres implementar eh, un embudo de ventas dentro de LinkedIn, para capturar leads calificados, eh, lo puedes hacer a través de nuestras mentorías leads for sales. Eh, echarle un vistazo a cateman.com es las mentorías. El objetivo es tener clientes constantes, no es cierto? Y esa constancia, esa, esa sistematización las enseñamos nosotros. Así que realmente si estás interesado, eh, deja tu eh, eh, rellena el formulario al final de este enlace y para poder revisar si podemos hacer sinergia juntos. Bueno, vamos a ver en esta semana. Vimos, estuvimos eh, la octava semana. Recuerdan, la semana anterior no pudimos hacerla por eh, circunstancias tanto del de los clientes como de nosotros. Así que, bueno, esta semana vimos ya la octava semana donde arrancamos la etapa número 3 para ser eh, referentes. Aquí el objetivo es que... Eh, nos consiga, consigamos ser referentes en nuestro nicho, en nuestro sector, eh, la importancia del contenido, eh, con estrategia, cómo implementarlo, digamos, cuáles son las, las bases, qué estrategias son las que debemos aplicar. Todo esto se revisó en la eh, semana número 8, que es parte de una estrategia de atracción dentro del de sistema de estrategia dentro de LinkedIn, ¿no? Bueno, ¿qué más? Este, ya saben, siempre haciendo monitoreo, networking dentro de LinkedIn de nuestras automatización de campañas. El seguimiento, señoras y señores, el seguimiento y forma parte del título de este podcast es importante el hacer seguimiento a tus potenciales clientes de todo y esto para esto necesitas un CRM necesitas esta constancia necesitas ya aplicar una metodología que te ayuda eh, y una organización obviamente tu planificación del día a día pero esto sí o sí se lo tiene que hacer eh, porque pues si no, no funciona, ¿no? Eh, es importantísimo y uno puede aumentar muchísimo la tasa de cierre si es que uno maneja un seguimiento constante, preciso, pensando en el cliente, indagando en el cliente. Recuerden que aquellos, eh, aquellas personas dentro de este embudo de ventas que nosotros podemos generar, hay personas que ya se encuentran interesadas o han mostrado algo de interés en nuestros productos y en comprar. Es importante que comencemos a indagar más sobre esas empresas, hacerles un seguimiento correcto y pues buscar, interesarnos de manera genuina por ellos, ¿no? Así que eso por un lado. Por otro, a diferencia de otras semanas que a veces no tengo con quién entrevistarme, hoy tuve cinco entrevistas, fue eh, tit titánico. Bueno, tuve eh, una entrevista con una peruana, Juliana Guamán Navarro, que ya vive en España hoy por hoy, ella es coach de innovación y mmm, el CEO de una plataforma que se llama MIA, muy interesante, donde con ella hablamos cómo la inteligencia artificial puede ayudar a democratizar la sexualidad en las mujeres. Es un proyecto muy bonito, muy interesante, que eh, va a salir la próxima semana, así que les invito a que escuchen. También hablamos con Vanessa Caravelli, ella también es peruana, ella fue LinkedIn Top Voices de la en, en el 2020. Ella maneja también temas de empleabilidad y con ella hablamos qué buscan las empresas en puestos directivos, ¿sí? Eh, luego, eh, tuvimos una entrevista con José Rico, él es español, eh, CEO de, una, eh, de un proyecto que se llama KC, o KCN o Cairo Club de Negocios, él es experto en temas de networking y pues con él hablamos justamente tipos de networking empresarial. Luego hablamos con Antonio Morey, también es español, quien es un experto en consultoría laboral. Y pues con él hablamos sobre la empleabilidad, el análisis del perfil profesional. Esta entrevista igual me encantó, bueno, de todas me encantan, porque en realidad es gente maravillosa que viene a, con todo el desinterés a um, compartir contenido de valor para la audiencia, ¿no? Y pues todos nos retroalimentamos del conocimiento de otras personas. Esto es lo bonito, lo apasionante. Por eso me encanta hacer el podcast, ¿no? Y bueno, con él hablamos justamente sobre eh, los diferentes errores que toman las personas, los directivos cuando quieren hacer un upgrade. Bueno, no solo directivos, no sino en general profesionales que quieren hacer un upgrade en su profesión, están buscando un empleo, qué es lo que deberían hacer. Y, y era impresionante porque ahí nos dábamos cuenta de que las bases de lo que nosotros explicamos en nuestras mentorías para un perfil profesional, para negocio, también aplica para... Eh, alguien que está buscando empleo, porque al final nos vendemos todos, ¿sí? Bueno, eh, y finalizamos con otra valiosa entrevista con Antonio Jiménez. Él es. Eh, experto, eh, es líder también de una de las empresas de tecnología en Colombia y que tiene esta empresa eh, presencia a nivel latinoamericano, ¿no? desarrolla software, eh, Ventures también hace capital de riesgo uh, bueno, eh, hace muchísimas cosas, este hombre es impresionante no y con él hablamos sobre las oportunidades para emprendedores con base tecnológica, bueno ahí nos contaba un poco su proyecto y los, los inicios y esperamos tenerlo nuevamente en el podcast, él es un colombiano bueno, y con esto nos despedimos. Espero que haya sido de su agrado eh, bueno com com compartirles todas las vivencias, todos los retos. Eh, a veces, eh, si es que no somos constantes y esto digamos como mensaje final, si no somos constantes en lo que hacemos, hay, hay veces, hay momentos en los que nos puede venir un poco la... Eh, el cansancio, eh, la, la fatiga o un pensamiento negativo y decir, ah, esto no, no, eh, hay que seguir, hay que continuar con un proceso, con ese proyecto de vida, por eso es importante que tú siempre, ya que estamos este, terminando el primer trimestre, podamos revisar nuestra planificación estratégica y eh, reorientarla, um, reajustar, ¿no es cierto? Eh, eh, los. Eh, eh, todas las, las posibles acciones que podamos tomar, cosas que seguramente no han funcionado y que sí. Eh, bueno, en fin, todo esto nos sirve para eh, pensar de que eh, esto, como yo a veces les digo a algunos clientes, incluso a mi familia, cuando... Eh, no se, no se consigue siempre en la vida, no siempre se consiguen los resultados de la noche a la mañana, los, los resultados hay que eh, trabajarlos día a día con constancia, es una carrera de resistencia. Eh, más de una carrera de velocidad. Y para esto, pues, debemos tener una buena inteligencia emocional, eh, unas buenas habilidades eh, blandas, que esto es parte también de lo que se habla en las entrevistas con nuestros invitados. Así que les invito a que escuchen, a que si este contenido funciona, les sirve, les es entretenido, bueno, vayan y a que están en el podcast share que ustedes quieran, eh, den sus valoraciones de cinco estrellas, porque con esto nos ayudan a que el podcast es, llegue a más personas. Y si saben de alguien que le va a interesar, pues, compartan también el contenido, contenido, a su amigo, vecino, jefe, socio, eh, a quien quiera, compártalo. Así que es completamente gratis. Nos vemos y nos escuchamos el día del lunes para con otro episodio de Negocios en Digital. Y pues se despide su servidora, Katia Man. Un abrazo.